buenos días a todos y a todas bienvenidos a nueva nueva sesión de club buenos días a todos y a todas bienvenidos a nueva sesión de club de lectura hoy hoy como veis hemos tenido la, la sesión el, el martes el martes sí sí te escucha Sí. hoy hemos tenido el, el sesión el martes porque mañana era fiesta y no podíamos hacer la sesión de, de mañana y la hemos hecho eh, hoy, martes claro. día 11. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de Club de Lectura. Eh, hoy vamos a leer el tercer capítulo de la vida de, de Pedro Saputo. Y vamos, a leer, eh, y vamos a empezar, ya voy a compartir pantalla a través del ordenador. Eh, avísame cuando esté. ¿Está? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí. sí. Uh, eh, pues va a empezar a leer en eh, Fundación Personas Zamora, Antonio, sí puedo un más. Más grande, ahora se ve bien ahora sí, sí. Empe empezar zamora eh, Perdonad, estáis ahí club eh, fundación persona zamora podéis activar el, el micrófono yo ¿No? no, Fundación persona Zamora, que parece que tienen problemas en, en, en, con el audio. ¿Ahora no sois oís? Sí. Vale, venga, ya. Venga, eh, de arriba, tranquilo. Sí. Se sentía muy, se sentía muy, se callaba, se ¿eh? sentía muy... sí, de... Sí, de Mientras tanto, mientras tanto, Pedro seguía jugando todo, todo el rato, jugaba la pelota y corría y saltaba por los campos y calles. Era un niño muy rápido que subía con Subía con dificultad, con ah, facilidad, para mirar los tejados de las casas, las casas del pueblo. Se ponía, se ponía el pie en el alero de los tejados. Y sin perder el equilibrio, estaba mirando a la calle. Gracias. Venga, Nuria. Un día, un día ayudada por las distintas bases, subía el de una casa. Estaba unida por una... Tabla delgada de madera, al tejado de las casas de y La Laura. Pedro estaba una, pasaba. Pasaba una y otra vez por la tabla bailando mientras cruzaba y corriendo la coj, coj por ella. Hacia mil monerías. Molería. Bien, eh, una pregunta eh, para Zamora, ¿qué es un, un alero? El alero, Mari. Aquí. El alero es el corte del tejado, donde se junta el, la pared y el, y el, te y el tejado. Eh, ahora le toca turno a Juan. Eh, Juan, te toca. ¿Un pago? No, niña, tío, ¿me, ¿Me, sí, sí, ¿Me sí, toca sí, a mí? Sí, sí, sí te escucho. ¿Me toca a mí? Sí. Aparte, jugaba. También iba al campo para ver trabajar a los labradores. Pero hacía muchas preguntas a los labradores sobre las cosas que hay que hacer en el campo. Cultiva la tierra cada siete años. Los tipos, de plantas que hay. Era un niño muy hablado, muy. Hablado parecía a su madre. También en su aspecto se parecía a su madre. Tenía una cara bonita. Era muy buena persona. Se notaba en su ojo. Era valioso. Con esto, todo el pueblo estaba encantado con él. Un día se empleó con genuino y perdió la pelea. Unió era un niño, mi mamá era pero, para el mismo era lavador de, de la pelea. Pero se fue a casa, unidos a su madre. Era el saludo hoy ha tenido el ni, niño me ha ganado. No se sé por, por qué a mamá no es más alto que yo. Tenemos que la misma edad. Eh, Paco, ¿con quién se peleó eh, Pedro Saputo? ¿Con qué persona? ¿Pero ¿El mío? Sí, correcto. Ahora le toca turno a Garaguni. País Vasco, nos toca. un poco más alto. Más, más, más grande. Sí. Ya. Gracias, eh. Sí. Su madre no sabía qué responderle y estuvo un rato pensando en algo que decir co consolarle y al final se le ocurrió algo. Se Jerónimo ayuda a su padre en el campo. Como es labrador, es fuerte, aunque es de tu misma edad. Él está más entrenado que tú. Pedro, Pedro entendió que lo que decía su madre y decidió que quería ser más fuerte ese mismo día. Fue a hablar con su padrino, que era el marido de madre lo utilizó Pedro Saputo pa, pa, bien, Padrino necesitó que se me traigas cinco o seis piedras grandes pesadas con tu carro su Padrino que, que había a Pedro Saputo como si fuera su propio hijo. Consiguió siete piedras grandes como su, con su carro y le dejó en el corral, en casa de Pedro. Fue un trabajo duro para su, su padrino pa, y para seis carapanes que se ayudarán ayudar. Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué oficio qué oficio tenía el padre de Jerominillo? Labrador. Correcto. Ahora le toca el turno a Angelita. Angelita, te toca. De Murcia. Eh, Ange eh, Angelita, te toca. Oh, Maricruz te toca a ti Maricruz eh, así va el micrófono por favor sí. en ese día Pedro empezó a entrenar con las piedras para hacerse más fuerte movía las piedras grandes con una palanca y las piedras más pequeñas las cogía con su mano y las cambiaba de lugar hacía mucho esfuerzo Sudaba y jugaba todo el rato. En el corral había destras viejas y Pedro pidió que la afilaran. A veces en vez de mover piedra cogía un destraz y empezaba a hacer cortes a unos maderos y troncos que tenía en el corral. Un día Pedro le pidió a un vecino que le diera un martillo para romper la piedra más grande. Durante cuatro meses estuvo entrenándose todos los días sin descanso. Un día quiso probar su fuerza y llamó a Jeronimillo para volver a pelear. Jeronimillo no quería pelear. Pero Pedro insistió y hasta lo amenazó. Pedro Saputo, Jeronimillo, ven a pelear conmigo ahora o te arrastraré como a un gato muerto. Bien, ¿cuántos meses estuvo entrenándose, Pedro Saputo? Cuatro meses. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica Antequera. Los dos niños empezaron a pelear con ganas. Sabes, ganó Pedro Chaputo con mucha facilidad. Entonces Pedro quiso saber si podía ganar a otros niños del pueblo. Y empezó a pelear con niños mucho mayores que él. Pedro siempre ganaba las peleas. Estaba, estaba contento de ser el niño más fuerte del pueblo. Un día al volver a casa habló con su madre, Pedro Chaputo. Madre, veo que me dijiste la verdad cuando me peleé la primera vez con Genomini. Gracias a mi entrenamiento con las piedras, el distal y el martillo, me he convertido en el niño más fuerte del pueblo. Buen secreto me enseñaste. Te prometo que nadie me ganará jamás a pelear. Ni siquiera un gigante podrá conmigo. Desde entonces, pero seguía entrenándose y haciendo más fuerte su cuerpo joven y sano. Y de vez en cuando peleaba con dos o tres hombres y los sentía como si fuesen palillos de randa. Eh, Mónica, ¿con cuántos hombres peleaba de vez en cuando? Con, con dos o tres correcto eh, hemos bueno, ahora lo que ya, eh, ya hemos terminado el tercer capítulo de, del libro de la vida de Pedro Saputo voy a dejarte compartir y voy a preguntaros eh, ¿qué tal os ha parecido el capítulo Angelita? activa el micrófono muy bien que ha muy bien y, y muy entretenido. Eh, Garagune, Ordicia, sí, que está os ha parecido este capítulo de La Vida de Pedro Saputo? Sí. Está bonito, está muy bien. Me sí. uh -huh. gustó mucho. Sí. Eh, bueno, hemos terminado de leer el, el, el, el cuarto capítulo de La Vida de Pedro Saputo. Y ahora os voy a decir la próxima fecha. Aspadeza, a ¿qué tal os ha parecido ese capítulo? En Galicia. Eh, bueno, eh, os voy a decir ahora mismo la próxima fecha de la próxima sesión club de lectura la próxima fecha va a ser el día 26 de octubre miércoles 26 de octubre miércoles sí 20, 28 de octubre a las a 28. las 4 de la tarde ¿Eh, ¿28? no 26. ¿26? 26 26 que cae miércoles Bye. 26 sí. 26 que cae miércoles Perfecto, gracias. Sí, 26 de octubre a las 4 de la tarde y vamos a leer el cuarto capítulo. De la piedra de Pedro Saputo. Wow. Uh -huh. Vale, este es el cuarto capítulo. ¿El 26? Sí. Vale. Sí. Muy bien. Sí, el 26 de octubre a las 4 de la tarde. 26 de octubre y vamos a leer el cuarto capítulo que está en la página eh, 34 de 137 Bueno, un placer y nos vemos el próximo miércoles el, pro el miércoles 26 a las 4 de la tarde Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Un beso a papo! ¡A, a ¡Ya está! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡A la próxima! ¡A ¿eh? Sí, ¡Claro que se ha ah. ¿Te mando? No, no, para ti, para ti bueno, sí, sí. Y, y habrá salido en el vídeo, ¿eh? Contestando, sí sí, sí, sí. Pues si contestas, le vamos a mandar a tu hermana, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, está bien, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, sí, a llama. ¿Te gusta estar ahí? ¿Qué no sé, les llama este chico? ¿Cómo se llama? ¿Moscut? ¿Cómo se llama? ¿An? Antonio. Antonio. A ah, ver qué saca. Sí, está bien, ¿verdad? Saca, sí, está bien, sí. Uh -huh. ¿Y de Eri? ¿Y ¿A las cuatro? A las ¿Eh? cuatro del día 28. ¿Sí? Eso as... 26. 26. 26. 26 a las 4. Mis roles? 26 de octubre, ¿sí? Miércoles. Sí, bien. Qué bien.